son roto, RC. escucha mi amor Tengo que expresarte lo que siento, te escucho Me gusta tanto tenerte cerca de mí No sé qué haría si te alejas ya de mí te pertenezco por completo Mi corazón es todo para ti Te juro que no encuentro las palabras correctas Para decirte Mi amor Eres lo mejor que me ha pasado Tienes todo lo que nadie había encontrado Eres exactamente lo que estaba buscando Que lo nuestro es real y puro Ya estaba destinado Han sido muchos buenos momentos que juntos hemos pasado y no puedo creer que tengamos tan buena química. Y sé que lo nuestro es como el Jin yang porque sé que libra Es lo mejor que me ha pasado. Nadie podrá separar nunca esta relación. Tanto tiempo Que los dos nos conocemos Bien que no habrá problemas. Sin solución Para ti solamente Mi amor Me encanta verte caminar Recorrer tu cuerpo Sueño con llegar Contigo al altar Una familia a formar Demostrar que no hay obstáculo Que el amor nos pueda separar Cerca de mí. No sé qué haría si te alejas de mí. Te pertenezco por completo. Mi corazón es todo para ti. Te juro No encuentro las palabras correctas para ti. me enamoré, pero no está más decirlo otra vez, fue tu belleza manera de ser, me causaste por completo, amo, la que se refiere con el amor a primera amo, vista, es cuando leas a veces quien no quiere estar.